perfecto listo. entonces eh, alcancé a escuchar el dolor de no darle a mi familia esa, no, ahí se me perdió la conexión lo que se, lo que se merece okay. eh, me duele morir mañana y no haber logrado todo lo que quiere uh -huh. eh, tengo miedo a seguir viviendo sin tener éxito en mis finanzas y en los proyectos que me he propuesto okay. listo, excelente Sí quiero que veamos. Dolor placerica. ¿Listo? Uh -huh. Dolor placerica. Sí. Hay un dolor, bien, que es el dolor a fracasar, pero resulta que el fracasar, el fracasar, ¿qué es fracasar? ¿Sí? ¿Qué es fracasar para ti? Seguir como vengo. O sea, ¿cómo para es seguir mí. Seguir como vienes? Seguir como vengo es que, mira, hace te voy a ser muy sincera desde marzo del año pasado yo no percibo un ingreso porque los negocios que yo tenía okay. cuando llegó pandemia como eran de comidas rápidas los tuve que cerrar igual, ya me traían hasta aquí <ríe> yo dije ya no quiero seguir con esto, yo quiero otro tipo de vida, sí. entonces bueno como que fue un mensaje de, del divino o hace otra cosa o me hace, pero ya no más, El caso fue que dije bueno, voy a intentar otras cosas tengo que apoyarme a hacer otras otras cosas, y vino el coaching a mí, de un curso de Mauricio Benoist, eh, que me gustó muchísimo y yo dije, bueno, voy a hacerlo por acá, me gusta este tema, me gusta esto, tengo que eh, sanar muchas cosas en mi vida, porque yo venía arrastrando con muchos mucha ira, mucha frustración, una cantidad de cosas impresionantes que mira, si tú me hubieras conocido en marzo del año pasado, de hecho nuestra hija está loca, <risa> definitivamente mucho, entonces, eh, yo dije, bueno, ok, voy a empezar a estudiar y la idea es que yo pueda abrir eh, mi panorama, pueda hacer otras cosas. Eh, no tenía en mente lo de la academia, se dio, cuando se dio yo dije, ok, voy a, voy a, voy a hacer que esto funcione, puede ser un, un muy buen negocio. Porque, ¿en dónde estaba enfocada? Estaba intentando cosas con el multinivel. Okay. Entonces, hubo algo en el multinivel que no me llamó la atención. Y es que eh, a veces la gente eh, quiere que uno afilie a otras personas solo para obtener un beneficio económico. Y no soy, o sea, no, no. Yo digo, si hay un equipo, excelente, hagamos un equipo, trabajemos en equipo y vamos adelante juntos. Pero no me gusta, digámoslo de esa forma, eh, abusar o aprovecharme de las personas de que, oye, ingrese aquí, compre un paquete y ya acabó el tema. Entonces tuve también como mucha confusión en, en todo lo que es mi parte personal y decía no, yo okay. yo no quiero eso, yo sí quiero el éxito, pero no lo quiero de esa manera, no quiero pasar por encima de nadie, porque no es lo correcto, ¿ves? Okay. Entonces, desde hace marzo del año pasado, um, hoy no percibo un solo ingreso. He estado sembrando Proyecto, sí, lo que te digo, lo de la academia, eh, con mi esposo, tenemos una finca, entonces estamos cultivando, ya empezó a producir y es chistoso. Yo, mira, cuando, cuando empezamos a sembrar, súper bien, súper, súper, súper. Y ahorita que empezó a cultivar, a veces me da un temor, yo digo, pero ¿por qué carajo me da temor si ya voy a empezar a recibir los frutos? Entonces, ¿qué es lo que a mí a veces me. Me, me digamos me pone la cabeza grande porque digo, bueno, ¿y ¿dónde lo voy a comercializar? ¿dónde lo voy a vender? ¿dónde lo voy a llevar? ¿Dónde, ¿cómo lo voy a traer? ¿cómo lo voy a, a comercializar? ¿quién me va a ayudar? Eh, hago las gestiones, digamos, estoy ahorita en, empezando un proyecto de que quiero empezar a comercializar eh, banano entonces yo dije, bueno no tengo el dinero para invertir entonces allá en la finca eh, hay personas que me conocen, entonces hablé con algunas de ellas y ellos dijeron, listo hagámosle Tú nos ayudas con, con la comercialización y nosotros ponemos el producto. Entonces, listo, hice la gestión, fui a los supermercados, llamé, no sé qué. Estoy esperando la muestra. Y mira, he sentido como, porque a veces me acuesto y yo digo, Dios mío, ahora dónde lo voy a descargar? ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién? ¿Sí me entiendes? Entonces, eso a veces me genera como ese, ese, ese choqueo, ese bloqueo. Sí, y yo digo, pero ¿por qué carajo? Me Mira, yo, yo no sé, pero yo tuve negocios en la calle, literalmente, de comida rápida, eran en la calle. No me dio miedo ir a pararme a vender comida en la calle y ahorita sí me da miedo que me llegue el producto y ni siquiera... Eh, saber cómo lo voy a distribuir porque a veces digo, necesito una camioneta yo tengo vehículo, pero es a un automóvil, digo necesito una camioneta luego me llega otro pensamiento, no, no la necesitas contrata a una persona que te distribuya ok, ya por ahí lo soluciono eh, ¿dónde lo voy a, <coughs> a guardar? no, pues busca una bodega, alquílala o sea, las soluciones me llegan pero después te soy sincera, a veces hasta tengo pesadillas cuando duermo o sea, es una cosa si yo me levanto el otro día digo, Dios mío, pero ¿y por qué? Porque si ayer dije que todo estaba claro, ya sé cómo lo voy a hacer, sé cómo lo voy a, a trabajar, entonces, ¿por qué me da ese miedo tan terrible? ¿Qué? Me veo, o sea, ¿me gusta el dinero? Sí. <ríe> yo no puedo decir que, ay, no, es que el dinero me da miedo porque el dinero me va a quitar tiempo, porque el dinero me aleja la familia. No, yo no soy de eso, o sea, todo lo contrario, yo digo, el dinero me ayudan a solucionar muchas, muchas cosas. Okay. Deudas, tengo una deuda con un banco, pero pues no es tan enorme, no le debo a nadie más. Eh, y ya digo, bueno, quiero pagar eso, quiero ayudarle. O sea, yo no sé, también traigo una cosa de, desde que uno es pequeño, que yo vengo de familia de, de, de campo. Entonces, cuando yo me vine a estudiar, yo dije, voy a estudiar para ayudarle a mi mamá y a mi papá y me eché esa carga encima. Entonces, eso también lo descubrí con el coaching a, a través de sesiones que he hecho donde he venido toda la vida solucionando los problemas de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos, pero los míos los he dejado de lado. Entonces, fue un choque eh, también emocional fuerte el poderme desprender un poquito de ellos. Entonces, y cuando, porque a mí, cuando yo recibía dinero, a ver, era una cosa que... A mí me llamaban mis hermanos a pedirme dinero y yo nunca decía que no. Yo siempre les decía que sí. Así yo tuviera que hacer lo que tuviera que hacer. A veces hasta sacaba avances de mi tarjeta, lo que fuera, con tal de decir, sí, mira, aquí está. No sé en qué momento, o pues yo creo que ya lo sé, me eché esa responsabilidad encima y ahora me cuesta mucho quitármela. Entonces todas esas cosas, si ¿sí ves, tengo un sancocho. chabulla Sí, tengo hay mucho, una cosa ahí. Hay mucha bulla en la cabeza. Sí, demasiado, porque van y vienen. Te entiendo, te entiendo. Te entiendo porque también he pasado por ello. Uh -huh. También he pasado. ¿Cómo por saliste? Ello. <ríe> ¿Cómo saliste, Dios? Volviendo me al centro, a volviendo a las bases. Uh -huh. Eso es lo que me hace otra vez volver a. a a retomar el curso, ¿sí? Sí. Y volver a las bases, porque fíjate que la mente no, sí, yo te entiendo porque la mente de una u otra forma trata de tomar decisiones, sí, uh -huh. pero si tú decides eh, emprender, digamos que este este camino de una u otra forma de, de irte con nosotros por las bases eh, y, sí. y de, si las pruebas y de pronto, digamos, sí, si realizas sí. la prueba y miras a ver cómo te funcionan y, y lo decides hacer, sí. eh, créeme que puedes ver un cambio y una perspectiva diferente porque es volver al centro, ¿sí? es volver a sí mismo, si es simplemente, te voy a hacer la siguiente pregunta. Dime cuando algo que tú has planeado, o mejor dicho, dime algo que tú hayas planeado y que te haya salido tal como tú lo hayas pensado. Bueno, eso fue en el 2012. Sí, 2012. Estaba eh, terminando mi carrera profesional. Bueno, pero no, bueno, es no, no, es al, no es al 100%. Pero digamos que Entonces, un 80%. Bueno, no contesta mi pregunta, porque algo que haya, que haya sido tal como tú lo hayas planeado, nada. No. Nada. O sea, que yo haya dicho esto va a ser así, va a salir así, así al así, 100%. Que tú, sí, es. que tú lo hayas planeado, que esta haya hecho la estructura, se lo, lo haya imaginado y haya salido tal como, uh -huh. como no. Nunca. No. Al 100% no. No. no. no. No lo es. Y te das cuenta por ello de. De, de que tiene o no tiene sentido claro que sí Bien. fíjate que la mente simplemente es la máquina que ejecuta uh -huh. ya más no es una máquina que en sí tome decisiones o, acción, o sea la responsable de hacer porque esta toma decisiones de acuerdo a lo que tiene en su cabeza ¿sí? a, lo, a su programación y a la información que tiene para ello obviamente nos educamos para darle más herramientas y que se haga más potente, una herramienta más potente. Sin embargo, sigue sin servir para tomar decisiones, es simplemente para uh -huh. hacer, no para decidir o no para estructurar. Porque de dónde estructuramos es de aquí, ¿ya? de una u otra forma. Esta es la que nos hace tomar el rumbo, ¿sí? uh -huh. la que nos guía. Sí, porque nosotros hacemos parte del todo. ¿sí? Somos un engranaje. Lo importante es simplemente tener claras las intenciones. Si la intención es vender banano, esa es la intención. Si la intención uh -huh. es distribuir banano a nivel nacional, esa es, esa es la intención. Si sí. la intención es distribuir aguacate, esa es la intención. ¿sí? Más no debemos estructurar, o sea, todo lo que hacemos, lo hacemos es por una intención. De la intención sí. se desprenden las metas. Y esas, es, digamos que ese chulito. Si tú, la, ejemplo, vamos a poner la intención de cenar. Uh -huh. la, la intención de cenar. Para tu cenar, debes. Ejecutar muchas acciones, desde el pararte, abrir la puerta, abrir la nevera. Si nosotros nos pusiéramos a, a, a escribir por uno, preparar <risas> toda la lista, sería una cantidad de tareas que tendríamos que completar. Pero uh -huh. no lo hacemos así, simplemente tenemos es la intención Muy y mal. lo demás se va ejecutando. Lo mismo pasa uh -huh. con todos los demás proyectos. Lo mismo sucede. Cuando tratamos de tener el control de las cosas, de las situaciones, Perdemos sí. el control de nosotros mismos a la final. Y como no tenemos el control, nos ansiamos y nos estresamos porque no tenemos el control. Todo resulta que no podemos tener el control. Lo único que tenemos el control son del cuerpo, la mente y digamos que el espíritu. ¿sí? Sin embargo, uh -huh. tú vas más conectado con algo superior que nos va guiando en este plano de una u otra forma terrenal. ¿sí? Buscando el... El, el, el movernos, porque a la final de una intención se desprende que el universo pueda conspirar para que esa intención se haga rápida. Desde la persona que está sembrando, desde la persona que, eh, que ayudó a construir la planta de agua, de la persona que está pasando facturas, es una cantidad y es cuando hablamos que el universo conspira a nuestro favor. Sí, sí, pero es porque tenemos simplemente claras las intenciones. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo, sea, ¿Cómo lo he logrado? Simplemente poniendo las intenciones y soltándolo y simplemente teniendo clara la intención. ¿Sí? Que, ¿Cuál es la intención? Tú me dices el, el, el compartir con mi familia esto, pero hay, hay cosas más atrás de, por ejemplo, ¿para qué quieres? ¿Para qué quieres dinero? No, que para entonces comprar una casa. ¿Para qué quieres una casa? No, pues para... Para no pagar renta. o Bueno, ¿para qué no quieres pagar renta? No, para que me rinda más el dinero. Bueno, ¿para qué quieres que te rinda más el dinero? Para comprarme cosas, gusticos. Bien, ¿para qué quieres gusticos? Pues para sentirme libre al momento de decidir. Bien, entonces tú no quieres dinero. Tú lo que quieres es libertad. Y la libertad uh -huh. la vas a poder tener saliendo de la cárcel mañana. Sí. Tirándote en un paracaídas, conduciendo en, en moto a toda velocidad. Mira, nadando en el mar. Qué sé yo. La libertad se materializa en muchas formas. Sí, exacto. Entonces nos olvidamos de cuáles son nuestro, cuál es nuestro centro y nuestras bases. ¿Sí? Y cuál es el punto acá. El punto aquí es para que ya vamos, digamos, que puedas comprender esto que acabamos de hacer. Sí. Uno de los puntos son, es importante las creencias. ¿Sí? Mirar el creo que. Creo que tal cosa, creo que lo otro. Eh, lo que se nos vaya viendo tantas cosas positivas como negativas. Sí, creo que soy una buena persona por esto, creo que no me gusta esto, creo sí. y empezar a mirar ese de, desglose y empezar a enfocarnos en las positivas. ¿Listo? Eso por un lado, empezarnos a enfocar en las positivas. Y las sí, otras, sí. transformarlas, las negativas, transformarlas en positivas. Positiva, eso lo verás sí, cuando, cuando leas lo que es el puedo morir mañana. Eso por un lado. Y en cuanto al tema del dolor, Vamos a poner un ejemplo. Dolor, un objetivo. Vamos a poner ahora ya, te voy a poner un ejemplo ya con lo que te estoy explicando. Espero que lo, lo comprendas. El objetivo es tener un, cuer un cuerpo escultural. ¿Listo? Uh -huh. Ese es el objetivo. Un cuerpo escultural. Pero resulta que la persona tiene un dolor. Y ese dolor es... El de pararse de la cama. ¿Ya? Ese es el dolor. ¿Listo? Inconscientemente, fíjate, vamos, vamos paso a paso. Dolor, placer y cancro. son herramientas que tenemos. Sin embargo, están mal programadas. ¿Ya? Entonces, uh -huh. como hemos inconscientemente le hemos dado, esta persona le dio dolor al pararse de la cama, pues simplemente. Su cuerpo lo que hace es mantenerla alejada del pararse de la cama, ¿correcto? Sí. sí así es sencillo, ¿bien? vamos bien hasta ahí, ¿correcto? Entonces, uh -huh. ese es el dolor de esta persona, el pararse de la cama. Y el placer de esta persona sería el comer helado, hamburguesas, mientras ve televisión Netflix. Ese es el dolor. Y no placer. engordar. Entonces, y no engordar. Claro, entonces mira, entonces el cuerpo lo que va a hacer es, lo que va a hacer allí pues es, ven, ah, pues te duele, ay, pobrecita de Jordin, no, no te tú no te puedes parar de la cama, ¿no? Te duele, entonces pues te dejas en la cama y te busca un placer. ¿Bien? Listo. Esa es la estructura. Ese dolor y ese placer me permite hacer cambios positivos para acercarme al objetivo, sí o no? Sí o no. A esta persona no le, no le acercaría. No. Bien. Entonces, Ajá. este dolor y este placer que tiene esta persona no le funciona para su objetivo. Entonces, ¿qué hay que entrar a hacer? Hay que entrar a darle dolor, muchísimo dolor al cuerpo. Pero empezar a reemplazar los dolores. Hacer conciencia de otros dolores que nos puedan doler más que este uh -huh, de aquí. Sí. ¿Me hago comprender? Sí, sí. Debemos, sí hacer que, mejor dicho, debemos hacer que nos sienta muchísimo dolor. Es como, hago aquí un paréntesis, es por ejemplo la relación, una relación tóxica. Sí, una relación tóxica. La relación tóxica está viviendo de una u otra forma, fíjate, tiene un dolor, ¿sí? Que son peleas, discusiones, golpes, qué sé yo. Y hay ciertos placeres. Bien, hay dos personas, bien, viven esa situación. Hay dolor, pero resulta que estas personas se han vuelto resistentes al dolor. Sí. Entonces, hasta que este dolor no se llegue a ejecutar de una manera que rompa su esquema de soporte de dolor, la, una persona no va inmediatamente a hacer un cambio. Uh -uh. Ya, no va a hacer un cambio. Hasta que no, uh -huh. se rompa y no le muestre un dolor. ¿Por qué? Porque, listo, eh, tal vez eh, no me duela tanto y, o lo soporto. Soy una persona muy fuerte y soporto estar con esta persona que me maltrata. Y, eh, es un dolor. Pero cuando llegue un momento en el que hay un momento de demasiado choque, que haya un dolor mayor, ejemplo, qué sé yo, la puñaló. Un dolor así, <risa> Claro, entonces su cuerpo lo que va a hacer es inmediatamente va a ver que es más doloroso el estar con la persona que alejarse de ella. Entonces, ¿qué va a hacer su cuerpo? Inmediatamente alejarse de la persona. ¿Y por qué? Porque le, le va a producir a su cabeza un placer el alejarse y eso va a hacer que se genere un cambio mucho más rápido. ¿Comprende? Uh -huh. Sí, señor. Entonces, ahora, en el caso de la persona que su objetivo es tener su cuerpo esculturado, entonces hay que entrar a meterle otro tipo de dolores, un dolor muchísimo más potente que el de pararse de la cama, porque al final pararse de la cama, bien, puede causar dolor, pero hay un dolor más fuerte. Entonces empezar a hacer conciencia de otro tipo de dolores, ¿De como por los... ejemplo, dolor al llegar a cierta edad y no poder caminar muy bien, ¿sí? el dolor a terminar una tienda con un, ¿qué sé yo, un paro cardíaco. Sí, dolor a no poder disfrutar de ciertos momentos, ¿sí? de dolor uh -huh. a sentirse de pronto deprimido, deprimida por, su, por su, cómo se ve ante el espejo. Entonces, fíjate, esos vienen a ser dolores más potentes que el de pararse en la cama. ¿Qué hay que hacer? Empezar a cambiar esos dolores. Entonces, ahí viene el punto. Reemplazar el dolor, buscar un dolor más potente, que sea coherente para ti y que realmente desde el corazón te duela eso. Sí, que realmente te duela, te duela tanto, tanto, tanto. Que el sistema solito simplemente te aleja y te tira el uh -huh. placer y fácilmente te saca un cambio. Listo. Perfecto. ¿Entiendes? ¿Me lograste comprenderlo? Sí, señor. El tema? O sea, estoy, estoy sintiendo dolor por algo muy sencillo y me siento cómoda. O sea, ya me volví resistente. Claro, Tengo te has vuelto resistente al que... dolor, te has vuelto. Es un dolor, listo. Pero fíjate, no Pero ya te me has hecho resistente. consciente a un dolor mayor. Uh -huh. Entonces. Uh -huh. No te estoy pidiendo que lo hagas ahora. Puedes hacerlo en otro momento, en un momento de reflexión, porque esto es un, un proceso muy reflexivo donde que yo en un momento lo hice eh, y ahí fue que lo descubrí, que descubrí esta técnica que pues, yo la desarrollé. Eh, y lo que hice fue empezar a buscar otro tipo de dolores que realmente me hicieran hasta llorar. Y que este otro dolor ya pasar a un segundo plano y realmente me duele más este y me pego a este dolor, ¿sí? Me aferro a este, no pues obviamente, ¿para qué? Para que me dé más fuerza, porque ese es el que da la fuerza, ¿sí? Porque es tan automático. ¿Me hago entender? Entonces, el hecho de, de no, ejemplo, me duele, eh, creo que se ve, se cayó un poco la conexión, ¿estamos bien en conexión? Jorleni. Sí, Okay. Sí, sí, sí. Entonces, no, yo ya, por ejemplo, yo otro ya tipo, tengo el dolor. Otro tipo de dolores. Ya me imagino que empiezas a ser más conciencia. No sí. te doy ideas. Dolor a no disfrutar el dinero que tengo. Dolor a no disfrutar este momento. Del dolor a sentirme frustrada por lo que aún está en su proceso de gestación. Me duele, me duele el, el no... El, Fíjate, a veces nos duele más pagar una cuenta, un café en un restaurante que el dolor a no compartir con la familia. Entonces, ahí, uh -huh. yo, eso era un dolor que yo tenía y te lo digo desde mi punto. A mí me dolía anteriormente el, el, el dinero como tal, el tener que pagar algo. Me dolía. Sí. Pero luego me, me dolía más, yo decía, wey, me duele más el hecho de... No disfrutarme un café viendo a tal lugar, o sea, qué dolor. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, es un dolor. Ya. Entonces ahí uh -huh. es cuando empezamos a hacernos a, a meternos a un dolor más fuerte. Ya. ¿Y qué va a hacer entonces? Como este dolor sube, entonces me va tirando más a, un, a ese placer y me va ayudando sí. a hacer uh -huh. un cambio. Hacer Bien. un cambio. Total. Otra otra inquietud así muy muy sencilla. Cuando yo compro algo para mí, uh -huh. me duele. Te duele. Te duele comprarte un venta, regalo. Sí, se me viene a la venta mi mamá, mi papá, yo digo, ¿qué podría ser para ellos? Entonces, en ocasiones. Entonces, mira, trabaja en este caso, me duele uh -huh. el no amarme a mí. Listo. Me duele el no amarme a mí sobre todas las cosas. Me duele el olvidarme a mí por ir a rescatar a los demás. O sea, busca esos dolores, haz conciencia de esos dolores. Eso, eso es lo importante, hacer conciencia de esos dolores para poder reemplazar los que ya están en automático. ¿sí? Para que el cerebro uh -huh. diga, uy, no, en serio, claro, es que, es que obvio, esto duele mucho más que eso. Uh -huh. Y nos ayude a empezar a reemplazar, ¿sí? partiendo de allí. Eh, okay. eso en cuanto al tema emocional, me duele no tomar decisiones por mi propia cuenta me duele, entonces ¿qué va a hacer? pues como te duele no tomar decisiones por tu po propia cuenta, pues simplemente lo que vas a empezar a hacer es sin forzar, simplemente tener claro el dolor que él automáticamente nos va a alejar y nos va a llevar al camino que necesitamos, pero debemos tener claros esos dolores, hacer conciencia sacan la lista eso tú vas a poder sacar muchos dolores, sí, sácalos, sácalos allí todos para que hagas conciencia de ellos, te quedes con los más, con los que te beneficien, porque fíjate, ahí es cuando tenemos que empezar a tener el control de nosotros, uh -huh. de decidir qué dolor nos va a potencializar, si ¿Sí? este dolor me potencializa, porque es una herramienta, fíjate, es la herramienta, ya, es tan automático, cuando tú sabes que te vas a quemar y que te va a generar dolor, entonces ya tú no piensas en, en, en todo el tiempo tener que estar eh, eh, No, ya no, tiene, no es necesario pensar en alejarte de la, de la estufa o alejarte del fuego. Ya eso está en automático. ¿Sí? Ya sí. queda en automático. Bien. Entonces, enfoquémonos en esos dolores. Eso en cuanto a tu punto de, de, de tu parte interna, ¿sí? Porque... Uh -huh. sí. Si no solucionamos esa parte allí, primero que todo, nos bloquea el exterior, ¿sí? sí. Nos bloquea el exterior, okay. nos lo bloquea, porque no hay una fluidez en el proceso, ¿ya? No hay una fluidez, porque recuerda, todo empieza a ser por el ti, por ti, y no es ser egoísta, y no es ser egoísta, ¿ya? No es ser egoísta. Bueno, eso sí, ya lo he cambiado un, po un, un poquitín. Me fue okay. difícil, pero sí. Egoísta, el egoísmo <risas> tienes que empezarlo a aplicar por, fíjate, cuando nosotros hablamos a los demás, nos estamos hablando de eso a nosotros mismos. Yo te hablo sí. a ti realmente es como si me estuviera hablando a mí. Uh -huh. ¿Ya? Simplemente somos espejos de una u otra forma. Sí. ¿Ya? Entonces, para aplicar el egoísmo, aplicas por uno mismo. ¿Ya? O sea, la persona uno, porque viene desde aquí, desde el pensamiento hacia afuera. ¿Ya? Entonces, la persona uno. Y realmente estoy siendo más egoísta conmigo mismo que con los demás. y con los demás. Sí, exacto. ¿Ya? Entonces. Tienes toda la razón. Yo creería que, que por ahí puedes avanzar. ¿Sí? Por ese lado. Puedes avanzar. ¿Qué te sugiero yo? Vuelvo y te digo, busca las dos bases, ¿sí? E Intégralas, ¿sí? Hazlo uh -huh. cuanto antes, cuanto antes, ya. Porque okay. cada día que pase es un día donde no vamos a tener la información, es un día que debemos, es como andar un, es como, yo pongo en el libro un ejemplo, es andar el carro a... En carretera y que se te estalle la llanta trasera y continúes andando como si no, nada hubiese pasado. no, como si nada pasara. Hay que detenernos, uh -huh. solucionarlo y continuamos. Uh -huh. Ya. Y avanzamos. Uh -huh. Bien. Dame un número: del 1 al, al 135. ¿135? El 1 al 133, perdón. 80. Bueno. Entonces, mira, la 80, ¿no? Me dijiste la 80, mira, esta es la página 80. Uh -huh. Ahí. Listo, ok. La página 80 del libro. Entonces, mira lo que he dicho. Si perdemos la memoria, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué sería de todos los momentos que he vivido en mi vida? Las personas que he conocido, los lugares que he visitado, las batallas que he superado, los éxitos que he alcanzado. ¿Te imaginas olvidar tus hijos, tus nietos o nietas? Todo sería borrado y habrías perdido todo. ¿Qué sería entonces de nosotros? Es por ello que hay que disfrutar todo. Jorleni cada momento al máximo y vivir en el ahora, actuando y viviendo en el positivo. Uh -huh. Eliminemos de nuestra vida las cosas negativas, sin sentido y abrumantes, así como eliminamos los videos, fotos, música y archivos que no nos interesan en nuestros dispositivos, celulares o computadores. Limpia la basura de tu vida, limpia lo que no te haga feliz, limpia lo que no conecte con lo que tú deseas. Y dejas espacio libre para las cosas bonitas y maravillosas del mundo, las personas positivas, las experiencias únicas y gratificantes. Cuida lo que permites ingresar a ese dispositivo. ¿Qué tipo de personas? ¿Qué tipo de conversaciones? ¿Qué tipo de noticias? ¿Qué tipo de memes, libros, imágenes, visiones y todo lo que te rodea? Uh -huh. Tienes toda la razón. Entonces, ahí como dicen los mexicanos, me cayó al 20. Ese libro, ese libro es magia, es magia uh -huh. pura realmente. Sí señor, lo voy a Entonces, comprar. Ahí con el ahí. equipo, con el equipo, ya que tú estás en Colombia, súper fácil. Por uh -huh. ahí en el WhatsApp, le, ellos te ayudan con el tema. No tienes que pedirlo a Amazon, sino que directamente ahí lo pides. Ah, bueno, Ok. Perfecto. Y te lo envío a perfecto, perfecto Ok, John, mil gracias. Ay, John, ha sido excelente, ha sido muy chévere, de verdad que me, me despejas muchas cosas porque me acostumbré al, al dolor, pero de buscar uno más fuerte. Y sí los tengo para busca poder un dolor, salir uh -huh. de ahí. Busca un dolor que te potencialice. Ya, sí, Un dolor total. que te potencialice. Eh, no dolores que no que no, que no nos van a ayudar, uh -huh. ¿Sí? Busca Bien. otro tipo de dolor, dolor a sentirme frustrado cuando tengo todo, te, no me hace falta nada, y tengo clientes Bien. de una u otra forma, ¿Ya? Dolor, eh, busca otro tipo de dolores, ¿sí? si ya experiencia otro tipo de dolores eh, que te permitan sí. alcanzar el objetivo más fácil, ¿Bien? Entonces, ahí con el equipo ahorita okay. ellos eh, te van a enviar el enlace, eh, para que puedas acceder a lo que son las bases del emprendedor digitalizado hágale certificación ay mil mil gracias vale Jorleni cuídate mucho mil y mil gracias John de verdad que me quedó sonando mucho lo de la mesa y las bases <risa> es bueno, eso toda la razón si es no hay bases eso. no hay nada si no hay bases no hay nada uh -huh. o sea, eh, obviamente tenerías una parte nada más pero te no, falta, la mesa, te faltaría la, mesa la mesa flotando toca utilizar magia y pues magia no hay sí no no no hay que hacerlo bien hay que estructurar bien. exacto sí. y tener claras las bases y si una vez las tenemos claras fortalecerlas sí porque sí. esa es la que porque si le ponemos las patas y no las aseguramos bien pues no vamos a, poner, no vamos a poder uh -huh. ponerle mucho peso bien okay okay John. mil y mil gracias un Cuídate abrazo mucho. enorme muchísimas gracias Dígame en bye redes. bye <risa> ok. Te Chao. encuentro como John, John Hader, ¿verdad? Sí, por supuesto. En Facebook, por supuesto. Instagram. En todo okay. lado, en Google, donde, donde no. sea. Donde <risa> te busque. Ok. Bye, bye, bye John. Mil gracias. Chao, Cuídate le mucho. Le bye, bye, bye. a todos. Bye, bye. Ok. Adiós.